Les guado una luz. Les guado una luz. Para que estén claros. La onza está ready. La guagua voladora Frenatrano. Juana Salte y Topa. Frenatrano. Juana saltitópata ready, rumbo a Puerto Rico, Puerto Rico, Venezuela, Puerto Rico, Venezuela, Caracas, Santurce, Bayamón, Puerto Rico. El loco se activa, te dije que no es lo mismo, que no es lo momi, que no es lo momi. Que no es los mome. Camina a Puerto Rico. Lo gantes lo, lo, el mío, la manada habla. Dele adelante que usted es el jefe. Los patrones míos se suben adelante. Los patrones míos van primero. Los patrones se suben primero, por ahí van Black. Malv ese Yarly, La cantería activa. Yo, primero tienen que estar bacano los míos y después yo. Camino a Puerto Rico, Puerto Rico, Venezuela. Te llegaste. The Brick Look at that, my nigga. Yo. Maestro, ¿qué tenemos? Aquí estoy con David. No, Navir es familia, tenía que irse conmigo hoy, que usted tiene visa. Yo no tengo eso ahí, este, eh, que no quiere que deja que no se vaya por ahí. ¿Qué hago? Dame una apretada, Navi, un rato. Lo no voy a apretar. Maestro, vino de negro, vino, Navi. Vino de negro, Vi, vino de negro. porque la cuenta de, de, de la cerveza, en cinco días la verifican, y Navi ya usted sabe. Eh, Atención, no. Instagram, ya está bueno, ya. Ya, oh, eh. ya, por favor. Mañana pa ma ma ma maestro, ver. Ma Mañana ma para ma ver. Necesito cinco cajas. Se la estoy mandando ahora. ¿En qué tiempo de pega? Llega a esa hora. Eh, no, porque yo estoy saliendo mañana temprano. Ahora estoy en el Choli, Puerto Rico. Mañana salgo para Venezuela. Ahora para llevarme cuatro cajas para Venezuela, para probar el producto allí en Oiga Venezuela. La historia, como usted está en Puerto Rico cerquecita, dele para que en el Y de un Maestro, pronto. Cristobal, Maestro Cristóbal Colón con la cerveza, ahora voy para pa Venezuela a llevarla. Oiga, como usted en PR, pase por aquí de un pronto, yo voy a ir al aeropuerto, se la dejo, usted la monte en el Y y vuelve y se va por ahí mismo. Me voy a parar en República Dominicana, nada más busqué esa caja para darle derecho para Venezuela. Pero ya, eso es todo, Da ¿Dase? dase, diga, da <ríe> Dale. Me paro en República Dominicana, aguacala ahí, lleno de combustible, monto un par de cajas de cerveza y me la llevo para Venezuela. ¿Después de Venezuela, para dónde? No, de Venezuela toco en Venezuela y arranco para atrás el otro día. Bueno, pues bendiciones, mi maestrico, lo quiero mucho. Meta mano. Muchos besos y abrazos. Rompa. Me manda todo. Señores, república. Bendiciones, maestro. Vamos ahí.